Buenas, estamos nuevamente en la Cátedra de Investigación Educativa, en esta ocasión vamos a conversar sobre lo que es la elaboración de marcos teóricos para sus trabajos finales de gradación y para sus proyectos de investigación en la Escuela de Ciencias de la Educación. En esta ocasión nos acompaña la tutora Carla Sanabria, quien va a estar conversando con nosotros. Bienvenida Carla. Muchas gracias Manuel, yo espero que este espacio sea de provecho para todos y todas. Muchas gracias. Carla, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué es un marco teórico? Bueno, según eh, Fernández, eh, Hernández Fernández y Batista, va a ser un compendio de escritos, de artículos o libros que puedan reflejar el estado actual y pasado del estudio que estamos realizando. También puede entenderse como un marco eh, de referencia conceptual que permita construir una guía conceptual que guíe nuestro proceso o sea, el proceso del marco teórico que se está realizando. Uh -huh. Y aún así, más importante es la discusión bibliográfica que hay, que quiere decir que vamos a eh, no solo poner unas citas, sino también hacer discusión del trabajo que estamos realizando. Eh, también no se trata de poner solo abultas, eh, abultamiento de citas o de bibliografía, y se entiende por marco teórico como un... Eh, un límite que se propone y un cote de ámbitos conceptuales de la investigación. Cuando decís abultamiento de citas, ¿a qué te referís? Que muchas veces al marco teórico eh, piensan que como es teoría, tienen que ponerse citas tras cita o lo que piense el, el, el, el autor uh -huh. y no es así, sino en realidad más fácil es eh, comentar la cita y relacionarla con la investigación propia de, que se está realizando. Qué bueno, Muy interesante, Carla. Ahora me gustaría que me dijeras cuál es la función del marco teórico. Bueno, las funciones del marco teórico, según este igual, eh, Fernández, Hernández y Batista, ayuda a prevenir errores, orienta sobre cómo se puede llevar a cabo el estudio, también va a guiar al, al investigador para que éste se centre en, el, en su problema, no pueda salir este, o buscar otra... Otra variable uh -huh. que no compete en su trabajo, también documenta la necesidad de realizar un estudio, conduce al establecimiento de hipótesis, que es muy importante. Hay trabajos que eh, tienen hipótesis, otros no, pero en un marco teórico uno tiene que visualizar la hipótesis para poder alcanzar eh, la línea que se persigue. Uh -huh. Inspira nuevas este, líneas de investigación y también provee EO. Un, eh, un marco referencial para interpretar los resultados más adelante, que es, que es cuando vamos a hacer la etapa del análisis. Muy bien. Este, Carla, ¿cuáles son las etapas para elaborar un marco teórico? Bueno, hay dos etapas. La primera es la revisión de la literatura uh -huh. y la segunda va a ser la adopción de una teoría. O oh, si no existe esta, entonces la perspectiva de referencia que vamos a utilizar en este momento. Uh -huh. Te las voy a explicar. Muy bien. La primera, que es la revisión de literatura, este, va a detectar, se va a consultar o se va a obtener una bibliografía para que ayude a este, respaldar el problema en sí. También se va a trabajar con la elección de fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias que van a permitir que este marco teórico tenga una base sólida que fundamente el trabajo que estamos haciendo. Este, eh, hay fases en esta etapa, una primera fase va a ser la revisión, eh, luego de que se revisa, se consulta, luego se extrae o se recopilan los datos más importantes y luego va a ser la construcción del marco teórico en sí. Uh -huh. este, en la etapa 2, que es la adopción de la teoría, la perspectiva o referencia, ahí se va a hacer, eh, primero vamos a empezar por leer el tema, luego se va a plantear una hipótesis, ya aclarando que no todos los trabajos ¿Verdad? Eh, utilizamos la hipótesis, pero en el marco teórico es necesario visualizar una hipótesis en la que podamos decir, esto va a ocurrir, entonces puedo tener esta teoría, o quizás esto otro pueda ocurrir y necesito de esta teoría, o quizás estas dos cosas. Uh -huh. Entonces, completamos todo eso con... Eh, eh, todas esas perspectivas formamos una hipótesis y la hipótesis la respaldo con la teoría. No sabemos qué va a ocurrir porque no hemos terminado la, la investigación, uh -huh. pero sabemos que podemos resp responder con base en, eh, teóricamente, uh -huh. ya obteniendo los puntos de vista que, que contemplamos. En la adopción de, la, de una teoría o perspectiva o referencia también tenemos tres funciones. La primera es explicar el fenómeno. La segunda es la predicción del fenómeno. Como, como te dije anteriormente, vamos a intentar que este, eh, predecir ciertas hipótesis que puedan pasar para recopilar toda la teoría que podamos tener y fundamentarlo más adelante y contrastarlo. Y sistematizar el conocimiento. Eso quiere decir que no, así como está la teoría, yo no la voy a tomar y voy a, a ponerla en mi informe, sino más bien voy a relacionarla con el trabajo y tomar lo que más necesito. Carla, tal vez nos puedes explicar a qué te referís con relacionar la teoría. Claro, por supuesto. Eso significa que si vas a adoptar una teoría en, tu, en la construcción del marco teórico, es importante que así tal cual la teoría está, ponerla del todo no es, no es relevante, sino más bien relacionarlo con el trabajo. Yo voy a poner esta teoría y hago la relación con el trabajo que yo estoy realizando. Ok, Carla, eh, según yo he leído, de acuerdo con Barrantes, hay cuatro momentos para el desarrollo de un marco teórico. ¿Vos podrías explicar a qué se refiere con uh -huh. esos cuatro momentos? Sí, este punto es en realidad bastante importante. Los cuatro momentos, que es como la adopción de la teoría que vamos a desarrollar en el marco teórico, Este, el primero es cuando existe una teoría, que este, está completamente desarrollada y se relaciona con el trabajo que yo estoy realizando. En este caso, yo puedo tomar la teoría y hacer la parte de mi marco teórico. Solo es una teoría, la relaciono con el trabajo y este, ya tengo la base teórica. Pero sin embargo, hay otro momento en el que no es solo una teoría, sino son varias teorías. También puedo tomar varias teorías en las que se aplique el problema de estudio, y que no hago referencia solo a una, sino que puedo explicar desde diferentes teorías la relación con mi trabajo. Otra es cuando solo encontramos piezas y trozos de la teoría, que esta va a ser como un apoyo empírico eh, moderado o limitado que aplica al problema por investigar. Y la última es solamente cuando, no, cuando existen perdón, guías que aún no ha sido muy estudiado o que solamente hay unas ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Eso quiere decir que tal vez no hay una teoría desarrollada sobre lo que yo estoy realizando o investigando, pero puedo tomar ciertas ideas que sean de una fuente segura y poder ponerlas en mi marco teórico. Uh -huh. okay. Carla, este, en este punto a mí me gustaría que vos nos comentaras... ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las y los estudiantes al momento de redactar y de formular sus marcos teóricos? Sí, muy importante también. Uno de los errores más importantes es el uso excesivo de citas textuales. Como te dije anteriormente, se ponen las citas textuales, pero no hay ninguna relación sí. y hacen más bien un abuso de estas. También este la, cuando ponen la cita textual es muy extensa, entonces eh, uno ve en los trabajos, tal vez una cita textual, de dos, tres páginas. Y tal vez el aporte que hace el investigador son tres reglones, entonces no vemos una relación. También la descripción de teoría, leyes de pues, perspectivas o referencias que no competen al desarrollo del problema. Entonces, eh, si el, el problema que se está investigando no tiene relación con lo que se está diciendo en el marco teórico o este, si es de educación, ponemos este, leyes de la educación o ponemos este, artículos de la educación que tal vez no tengan eh, relación con el trabajo y solo pensamos que debemos ponerlas este, sin alguna relación. Este, otro de los errores es que no responde a los objetivos de estudio, que es algo muy importante debido a que el, el, la construcción del marco teórico tiene que salir de los objetivos que se están realizando. No mantiene un orden lógico, eh, se salta muchas veces de una idea a otra y este, se divagan otros temas. A veces cuando se construye el marco teórico, este, uno eh, pierde la línea que guía y más bien está hablando de una cosa y termina hablando tal vez de otra sí. okay. Carla, para ir cerrando un poco vos podrías decirme ¿qué recomendaciones se le puede dar a las y los estudiantes al momento de empezar o iniciar su trabajo de formulación de un marco teórico? Sí, claro Este, eh, los temas y los subtemas que se van a elegir, más que todo tienen que desprenderse de los objetivos de las variables o las categorías que se están utilizando en el trabajo el desarrollo del marco teórico tiene que tener un orden lógico que ojalá sea el mismo orden de los, de los objetivos específicos. No tomar teorías poco estudiadas o que no tengan ningún respaldo o una fuente segura. Escoger teorías sólidas que puedan explicar el fenómeno o fenómenos de interés. También la información debe ser integrada, ligada y la redacción debe ser enlazada. Leer bastantes veces la información para evitar caer en reiteraciones, debe po poseer integración, coherencia, claridad y capacidad de síntesis y lo más importante quizás no desviarse del tema, saber que si sí tengo objetivos específicos eh, que guían el rumbo de mi investigación, apegarme a ellos lo más que pueda para no perder ese rumbo. Muy bien. Carla, ya para ir cerrando, ¿tenés algo que puedas agregar? ¿Alguna recomendación final de tu experiencia como tutora que puedas decirle a los estudiantes? Lo más eh, importante sería en la construcción del marco teórico, este, apegarse mucho a los objetivos específicos y ojalá que el objetivo específico este, lo relaciono con la variable o la categoría y de ahí sacar el tema o el contenido que de verdad quiero investigar para que más adelante cuando tengan que hacer el análisis, este, la confrontación con la teoría, pueda ir a mi marco teórico y ver que ahí estaba la teoría que yo necesito para confrontarlo. Bien. Ya para finalizar, me gustaría hacer referencia a los documentos que utilizó la tutora Carla Sanabria para la elaboración de esta presentación, lo que es el texto de Barrantes, investigación, un camino al conocimiento y un enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, el libro de Hernández, Fernández y Baptista, Metodología de la Investigación, de la editorial McGraw Hill y por parte de la Cátedra de Investigación Educativa agradecerle a la tutora Carla Sanabria esperamos que el material que hemos preparado para ustedes les sea útil en sus trabajos de investigación y en sus proyectos finales de graduación. Muchas gracias a todos por el espacio también. Gracias.